Hola, soy Claudio de vuelta. <risa> eh, ahora en Inkscape vamos a ver la herramienta de las estrellas y los polígonos. ¿sí? Eh, como siempre, la barrita de las, de las herramientas está acá a la derecha. Y sería el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto botoncito contando de arriba. ¿sí? Que tiene un polígono y una estrella aparte. Entonces, yo lo selecciono. Y me voy a hacer, por ejemplo, una estrella. ¿Sí? Esta estrella, acá hice otra, perdón, esta estrella la puedo seleccionar y la muevo, ¿sí? Pero fíjense, bueno, obviamente aparece, si se elijo la, la herramienta de selección, aparecen las manejitas para, para rotarlo, para estirarlo, para agrandarlo, para achicarlo, para eliminarlo, ¿sí? Para moverlo. Pero volvamos a la herramienta de... Este, de estrellas, ¿sí? de eh, eh, polígonos y estrellas. Acá arriba cambió de vuelta, cambiaron de vuelta las opciones de herramientas. Acá está oscurecida, o sea que está seleccionada la opción de eh, estrella. Pero si yo hago clic acá, me lo transforma en un polígono. O sea, o una estrella de cinco puntas, o en polígono de cinco puntas. ¿sí? De cinco lados. Eh, y acá puedo agregar la cantidad de lados que quiero, o sacarle lados, hasta llegar a un triángulo. ¿Sí? Menos no puede. Esta herramienta. ¿Ah? Entonces voy a seleccionar de vuelta, voy a hacer clic afuera para que no, no, no, haya, no haya problemas. Voy a elegir la herramienta de estrella. Tengo elegida la herramienta de, de polígono y estrellas. Y entonces selecciono, o sea, hago un clic y arrastro formando una estrella. En este caso, como estaba seleccionada la herramienta de seis esquinas o serían de seis puntas. ¿tá? Fíjense que la estrella tiene un cuadradito para achicar las puntas o hacerlas más, más gruesas, más gorditas, ¿sí? y, otra, y otra herramienta para estirar, agrandar. También podemos rotar desde acá ¿m? la estrella. En el caso del polígono tenemos un solo cuadradito para agrandar, estirar o achicar. ¿Ah? Eh, acá... Bueno, estas serían las, las distintas opciones, como siempre podemos arrastrar y poner una arriba de la otra. Hice el polígono primero, entonces el polígono se queda abajo de la estrella, como ya estuvimos viendo en otros videos. Y por ahora sería todo el tema de las formas. ¿sí? El tema del 3D, la caja de 3D la vamos a ver más adelante. Eh, y ahora en otro video vamos a hablar del tema de los eh, colores.